Hola Cuatro Duristas, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os traemos el unboxing y vamos a hacer un poco de análisis. Lo vamos a, a luego poner en el, en el patinete de un caballete para el... Caballete propio de Ninebot, para el Xiaomi Ninebot Mini Plus. es un caballete que lo hemos comprado en Gearbest. A un precio realmente muy interesante. Que no llegaban a 7 euros. Y resulta que ahora no hay stock Y ahora hay stock en... Esto como veis va en, la típica, en el típico sobre con burbujas En GRBs no tienen stock Y ahora hay stock en Aliexpress Pero unos precios realmente prohibitivos Yo en, los, en la descripción os dejaré los enlaces de compra en los dos sitios Por si alguien tiene prisa o lo que sea Y bueno, aquí tenemos la caja Pancho Plus Y aquí vemos un dibujo de lo que es el caballete Que va a la tapa de la conexión del... Del bicho, de lo que es la base del bicho con el mástil Se cambia la tapa supongo Y lo, lo que es el caballete En un lado tenemos aquí una etiqueta con un código de barras Con el SKU Tal tal 2017-11 debe ser la fecha de fabricación Aquí unas cosas en chino Y aquí está es la etiqueta típica interna De Jarves, creo De 13 de enero del 2018 Esto ha tardado lo suyo en llegar Ha tardado como un mes más o menos Y aquí tenemos otras cosas, caracteres en chino plus tal 143 por 58 por 50 milímetros Debes ser las dimensiones 51 gramos Luego lo comprobaremos Que tenemos aquí la báscula Y el pie de rey Y bueno Pues aquí un número de serie Y tal el número de serie No, perdón Una referencia no, Esto no creo que vaya a ser realizado Y ya está Pues nada Sin más historia Vamos a abrirlo Vamos a cortar esto Siempre el cúter Con mucho cuidado Que no nos hagamos daño Vamos a pegar el cúter abrimos esto para arriba a ver que nos encontramos aquí tenemos aquí una hoja en chino con un código qr que nos explica pues como uno quitar la tapa antigua que se sustituye por la original 2 poner el caballete 3 bajar el caballete 4 dejar el apoyar el Ninebot Mini Plus en el caballete y aquí pues bueno unas tablas y tal, todo en chino absolutamente en chino que no, con que todavía no sabemos, no es el momento aquí tenemos el, lo que es la pata de cabra en sí, envuelta en un papel protector plástico y aquí lo que sería la sustitutivo de la tapa efectivamente esto, claro, cambia sustituye la tapa que lleva el, el Mold Mini por esta otra porque aquí es donde se deben anclar se debe anclar el caballete y aquí tenemos el caballete en sí la verdad es que bueno pues queda muy chulo esto quedará pum pum uy esto va esto va durillo y eh. esto estas medidas aquí Esto no sé yo si lo vamos a hacer entrar aquí, ¿eh? Uno, pim, pam. Como se va aplastando esto. Esto aquí no entra, ¿eh? Esto ahí no entra, ¿eh? Fíjate, he ¿eh? puesto esto aquí, pero esto una vez se una vez ha puesto. Pero esto, ¿esto que va? va, esto para hacer llegar esto hasta aquí tal loco ¿O qué? bueno y esto quedaría más o menos tal que así Buah, bueno pues la verdad es que no sé, no lo veo nada claro esto pero bueno ya ya averiguaremos a ver qué tal Esto como que bueno, si sí, cede bastante, cede bastante, esperamos no cargarnos nada. Esto aquí lleva Nineword como seligrafiado, y esto está aquí como pegado o soldado, no sé. Y bueno, vamos a ver, aquí tenemos la báscula 31 gramos. 51 supongo que será con esto incluido 49 me han tangado gramos aquí ponía 51 gramos igual es con, el, con la caja y todo y nada, los 143 esto debe ser esto debe ser lo que es el 143 no, esto es un 127 58 por 65 esto no se entiende nada aquí, tío Esto debe ser la, la longitud máxima 143 esto será que una vez puesto esto la 143 O sea que esto tendrá que ir más o menos a esta altura, ¿no? Para que haga 143. Y 58 por 50. 58 por 50 será hasta aquí sean los 50. Vale. Es eso, estas dimensiones es montado y lo otro el peso bueno, no sé si es con el motor incluido no no va, pues son, tendrían que ser 51 gramos son marca 48 claro que también puede ser que esto que lo que tengan ellos en su fábrica sea como mucho más preciso que lo que tengamos aquí también podría ser pues bueno, nada, hasta aquí este tocho de vídeo que no, hostia, esto no lo acabo de ver nada claro, eh. Bueno, ya veremos qué miedo me da es que esto me da miedo de doblarlo y que salte aquí la soldadura esta aunque en teoría esto flexa y luego recupera la posición cuando desmonte la tapa vieja ya lo probaré pero entonces esto en principio quedaría puesto así clac, clac, y luego por, clac, lo bajas y hace de caballete la claro, verdad es que queda como mucho más recogidito Mucho más curioso todo Mucho más guay, ¿no? Qué bonito Qué función, esto Queda así, creo que así Aproximadamente Bueno, pues ya lo veremos Ya lo veremos, ¿eh? ya lo veremos Porque es que, es que esto Es que No entiendo nada, la verdad Esto de llegar aquí no sé, ya lo probaremos pues nada, muchas gracias por haber visto este vídeo gracias por, el, por haber llegado aquí si os ha gustado el vídeo le dais un me gusta y si no os ha gustado, pues le dais un no me gusta o no le hagáis nada, y si os ha gustado recomendárselo a vuestros amigos, a vuestras amistades a vuestros enemigos, a todo el mundo, muchas gracias y hasta un próximo vídeo, hasta luego chao